Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Moon Knight, la más reciente serie de Disney Plus de Marvel Studios que pertenece al MCU y que terminó hace poquito, que la verdad que es una serie que me gustó muchísimo dentro incluso de las series de Marvel Studios, al menos las que fueron lanzando en Disney Plus, que son parte del MCU, es de las que más me gustó después al final, como hice en el episodio anterior con Doctor Strange in the Multiverse of Madness voy a mencionarles esto de las listas que tengo con las series solamente con las películas y las series juntas que ahí es donde entraría Moon Knight pero la verdad que quedó bastante arriba, dentro de esas listas porque sinceramente es un proyecto que me gustó bastante siento que le están encontrando la vuelta, o, o le están dando mmm, otro enfoque a varios personajes, al menos después de Endgame, digamos, toda esta nueva etapa, y eso me gusta bastante. Se están enfocando mucho en ese aspecto en las series, es cierto que por ahí las series se prestan para explorar un poco más a ciertos personajes o ciertas temáticas que por ahí en una película es un poco más complicado porque la película eh, por ahí está más cerrada a esas dos horas y además a un público eh, bastante específico que es el que va a ver la película. En una serie tenés varias horas porque son varios episodios y además... Podés entrar a muchas personas dentro de un público en específico No necesariamente, digamos que, por cierto contenido Te vas a perder de que entre un público a ver esa serie O sea, puede entrar cualquiera En cambio el cine es como un poco más complicado Y lo están aprovechando bastante bien, creo yo En este caso en específico, con Mark Spector Creo que definitivamente lograron encontrar... Eh, aunque, como mencionaba, ya habían encontrado esa vueltita de tuerca de cómo trabajar personajes de una manera un poco más compleja de lo que lo venían haciendo. Pero creo que acá definitivamente la pegaron con Mark Spector. Porque además es un personaje bastante complejo. No solamente en la serie, sino también en los cómics. Pero eh, lograron... Llevarlo muy bien, lograron hacer una serie de un tono más adulto, yo de Moon Knight, esperaba algo al estilo Daredevil, obviamente no iba a pasar, por cuestiones obvias, pero eh, estuvo bastante cerca, ¿sí? digamos que Daredevil es perfecta, en muchos aspectos es perfecta, pero... En cuanto al tono de, de la serie, obviamente tiene un tono muy, muy eh, real, eh, violento, que grafica muy bien al personaje, ¿sí? Y ese mundo de Hell's Kitchen que vemos muy bien representado en la serie. Y, y en este caso, digamos que como una yo esperaba, por lo que conocía al personaje de los cómics, eh, algo de, de ese estilo Más que nada porque hasta ahora Marvel Studios no había Hecho algo así Y dudo que lo hagan O sea, dudo que hagan algo como Lo que hicieron con Daredevil Que no es parte del MCU Al menos por ahora no lo es No creo que lo hagan incluso hasta Deadpool Hasta que salga una nueva película de Deadpool Porque Deadpool ya es así O sea, no lo van a cambiar Sería un crimen <ríe> eh, Limitar a Deadpool Pero... Eh, no lo venían haciendo, no lo venían haciendo y sinceramente dentro de lo que se pudo porque yo siento que ahí eh, también hay una parte de Disney de que eh, por ahí Kevin Feige quiere eh, zarparse un poco más o quiere ser un poco más violento con algunas cosas sin ir más lejos en Multiverse of Madness tuvimos bastantes momentitos de terror y yo siento que Kevin Feige está más jugado a poder hacer ese tipo de cosas. Pero hay un ratoncito que está ahí controlando todo y está como, bueno no no no, hasta acá, M mucha sangre, mucha sangre, no, no no me gusta tanta sangre, vamos a editar esto. De hecho, no sé si se enteraron que creo que ya se había estrenado Moon y no sé si estábamos ya con el primer episodio o el segundo episodio de la serie estrenado, habían editado un episodio de, de Falcon and the Winter Soldier, que tenía bastante sangre Y le habían sacado, no recuerdo si le sacaron Literalmente la sangre De la escena O habían modificado la escena O habían cortado esa escena, no recuerdo Y después tiraron como que No, nos confundimos, fue un error Y subimos una parte Del episodio así O subimos otro episodio eh, Editado que no era ese No sé, un verso Y que Fey se enojó Tipo, qué quisieron qué pasó acá yo creo que aunque no haya rumores o, o, o notas en las que se hable de esto Por cuestiones lógicas, no se va a hablar de este tipo de cosas Yo creo que claramente hay una especie de bajada de línea De la parte superior a Marvel Studios que vendría a ser Disney De bueno, hasta acá, no vamos a hacer esto En parte es una pena, porque realmente se podría aprovechar muy bien Repito, yo creo que acá en Moon Knight supieron aprovechar ese aspecto y lo manejaron muy bien, salió muy bien y creo que si siguen con este tono, eh, de una violencia medida en algún punto y de la mano con personajes complejos, que bueno, eso ya lo habíamos tenido anteriormente con Wanda en WandaVision y Loki en su serie, pero... Yo creo que se puede hacer esto de series violentas. Eh, bueno, también tuvimos violencia justamente en el Falcon and Winter Solid. Entonces, eh, se pueden hacer, pero al nivel de Daredevil lo veo complicado todavía. Repito, yo siento que se quiere llegar a eso, pero hay una barrera bastante importante que se llama Mickey. Eh, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto por cómo salió Moon la verdad que increíble, o sea, sinceramente tengo ganas de ver al Daredevil de, del MCU, a ver qué onda, qué va a pasar, eh, me gustaría ver a los Midnight Sons que eh, están aparentemente al caer, porque tenemos no integrantes directos, pero sí personajes que podrían ser parte de este grupo. Es como que están todos muy juntitos, digamos. De hecho, dentro de poco... Bueno, no dentro de poco, pero ya está planeada la película de Blade. Entonces, se puede formar el grupo ahí. Tenemos a Caballero Negro en la escena créditos de Eternals. Tenemos a Wanda. Doctor Strange. Bueno, Blade que lo mencioné. Moon Knight, justamente. Se puede armar un lindo grupito. Vamos a ver qué pasa también. Eh, aparentemente no va a haber segunda temporada de Moon Knight. Oscar Isaac ya dijo que... ...era solamente por una temporada... ...no sé qué anda... ...vamos a ver qué pasa con eso, pero... ...pido a gritos... ...una segunda temporada de Mugney. o sea... ...en qué cabeza entra... ...no hacer una segunda temporada... ...con este personaje, un personaje que... ...es espectacular para el MCU... ...o sea... ...tiene que estar en el MCU... ...tiene que estar... ...tiene que estar, que en me estás escuchando... ...yo sé que... ...seguramente te llegará mi podcast... Eh, y entendés español porque tenés a Victoria Alonso ahí Bueno, me dirijo directamente a Victoria Alonso A ver si ella, que es de acá, es argentina Me, me está escuchando eh, Por favor, segunda temporada de Moon. Tiene que estar ahí entre los próximos proyectos eh, No sé qué tienen que hacerle Tienen que pagar más a Oscar Isaac, páguenle más Plata no le falta Si quieren hacemos una cuenta de cafecito entre todos y juntamos plata y le pagamos un poquito más. Eh, no sé qué más se necesita, pero yo creo que de la parte de Oscar Aiza hay ganas de, de, de ver más de este personaje. Eh, pero Moon Knight está para más. El MCU, claramente por lejos. Incluso también les diría que Laila está, pero a un nivel <ríe> increíble. O sea, Mai, te quiero. Y es, es un personaje, eh, Más la actriz Obviamente eh, el personaje de Laila me encantó Y también por cómo termina la serie No lo voy a mencionar ahora, ya me voy a meter con spoilers Re contra, yo quiero ver a ese personaje En alguna película, en, en la segunda temporada Haciendo equipo con otros personajes O sea, incluso Munda y Munda por lo que pasan en el último episodio En cuanto a las escenas de acción, las peleas, pero recontra, recontra da para verlo en MCU y sinceramente no siento que esto sea cosa de un solo proyecto. Pu puede ser que sea una sola temporada, puede ser, pero no, no va a ser la última vez que vamos a ver a MUNE, claramente. Esto no es así. Eh, y si es así, es un desperdicio total. Y hasta diría que es ilógico, porque traer un personaje más teniendo en cuenta que es Marvel eh, que conecta todo y que siempre tiene personajes metidos en otros proyectos y todo eso no lo veo muy factible que no vuelva a aparecer Moon Knight, así que ojalá, por lo pronto, que tengamos una segunda temporada y si no tenemos una segunda temporada que aparezca no nos hagan esperar mucho dentro de poco, que aparezca pero bueno, me fui un poco por las ramas, perdón. La serie me encantó. Me encantó de cabeza entre lo mejor del MCU, claramente. Eh, se metió ahí de lleno. Eh, lograron hacer una serie muy buena. Que además venía con el peso de estar protagonizada por un personaje que por ahí no era de los más populares. O sea, para los fanáticos... Fanáticos, fanáticos de, de los cómics, sí, obviamente lo conocían eh, Pero para el público en general no era un personaje muy conocido Y además hay que tener en cuenta que dentro de todas las series que nos fueron trayendo eh, Desde WandaVision hasta la más reciente que había sido Hawkeye Eran todas las series de personajes que ya habíamos visto en el MCU WandaVision con Wanda y Vision, justamente no me acuerdo el orden, creo que después vino The Falcon and the Winter Soldier, bueno, Falcon y Bucky, después tuvimos, si no me equivoco, Loki, Loki. What If, que bueno, está bien, tenía Watu, pero Watu no era el protagonista en sí, y eh, en todos los episodios teníamos personajes que ya habíamos visto en el MCU, así que bueno, nada nuevo, o sea, había cositas nuevas, pero no tanto, y bueno, Hawkeye, creo que no me olvide ninguna serie. Pero el punto es que Moon Knight fue la primera serie con un personaje que no habíamos visto todavía en el MCU. Y la verdad que para tener ese peso encima de, bueno, es un personaje nuevo, vamos a ver qué onda. Vamos a ver cómo funciona. Y además, bueno, no sé si mencionar esto dentro de esta partecita sin spoilers. Eh, Sí, no es spoiler Igual después lo voy a mencionar de nuevo Pero lo quiero enganchar ahora porque Justamente va de la mano con esto No hay referencias prácticamente Al MCU Esta serie tranquilamente la pueden ver Posta, o sea Si entraron acá no saben Nada del MCU, no saben Nada de Marvel Y entraron de casualidad A este podcast y llegaron hasta acá Vean esta serie O sea, no es necesario que se vean Todas las películas del MCU, las series Nada Nada, vean esta serie Así nomás Porque incluso hasta diría que es Un puntazo a favor esto porque Si alguien realmente quiere Ver esta serie Así de la nada oh, Che, ¿qué, qué, ¿qué puedo ver no, no sé, y te la recomiendo Porque si te recomendamos, no sé Loki, bueno sí Tenés que ver varias cosas antes Wandavision tenés que ver varias cosas antes pero Moon Knight, No tenés que ver nada, sinceramente O sea entras derechito, ya que te gusta no es otra cosa Pero Listo Y eso me pareció Increíble Es completamente independiente en un universo En donde todo está conectado Esta serie no está conectada Con nada Hay referencias sueltas Pero No son vitales no son importantes en la serie, o sea, la serie va por otro lado, y eso, nada, me, me pareció un gran acierto, me pareció un acierto importantísimo, por la idea también de que era un personaje nuevo, en muchos aspectos, y lo largaron solo, empezó, o sea, nació y empezó a caminar, ni siquiera a gatear, caminaba y empezó a correr, o sea, todo rápido. Y, y solo, y salió bien. O sea, creció perfectamente. Eh, nada, eh, satisfecho completamente con esta serie. Y hasta acá esta parte de la reseña sin spoilers. Me voy a meter con algunos spoilers, no con tantos, pero bueno. Ya a partir de este aviso mmm, voy a mencionar algunas cosas por si no vieron la serie, va esta advertencia vayan a verla realmente porque repito esto no tienen que ser conocedores del MCU, de Marvel eh, no es necesario que hayan visto nada nada del MCU nada, ni los Vengadores, ni los Guardianes de la Galaxia, nada vayan a ver esta serie e incluso puede ser una puerta de entrada para las personas que se están interesando por el MCU, porque me pasa hablo con gente que Uh, no vi las películas, tengo que ver las películas uh, no sé qué Bueno, si están en la duda Esta serie puede ser una puerta de entrada Mi recomendación, véanla, obviamente Y con este agregado de Que no es necesario que Conozcan o sepan o hayan visto Algo del MCU Que es, la verdad que, algo muy favorable Y si la vieron, se pueden quedar Esto sigue bajo su propia decisión Qué hombre <ríe> Qué hombre Oscar Isaac Hombre realmente Lo tenía de algunas actuaciones De hecho hablando con alguien Sobre su interpretación de Poe En esta más reciente trilogía de Star Wars Mencionaba que había sido Lo único destacable de esa trilogía Coincido hasta ahí O sea me gustaron otras cosas De, de esa trilogía de Star Wars No es un episodio de Star Wars esto Pero sí es cierto que fue Por ahí de lo más destacado Y la verdad que también por otras interpretaciones sabía que era un buen actor pero acá es o sea impresionante o sea no tengo palabras es más por si no lo saben yo había hecho una entrega de premios en este podcast eh, o sea de películas del año pasado pero se hizo este año y solamente de películas yo no veo muchas series la verdad las únicas series que veo son las de Marvel y algunas otras, no sé eh, ahora se va a estrenar la de Game of Thrones, House of the Dragon que la voy a ver porque bueno, me encantó Game of Thrones, eh, bueno Stranger Things por ahí veo algunas series sueltas pero muy pocas, no soy muy de ver series y quiero ver una cierta cantidad de series este año No solamente para el podcast Porque ya me comprometí a hablar De varias series en el podcast Sino también para En la próxima entrega de premios de este podcast Además de películas Poder premiar series solamente Para nominar A Oscar Isaac Necesito Nominar a Oscar Isaac Por eso Necesito hacer categorías Sobre series para los premios, porque realmente eh, es, es, es para premiar, después si gana o no, bueno, dependerá de ustedes en las votaciones, pero es impresionante, lo que hace Oscar Isaac es impresionante, hay un momento en, no olvídense, no recuerdo bien los episodios, pero si ven la serie saben del momento en el que hablo, cuando está... Mark y Layla eh, averiguando Dónde encontrar el sarcófago De Amit Van a una parte del desierto, están con un mapa eh, Medio roto, que tenían que Descifrar qué era y no sé qué Bueno La cuestión es que tenían que ver Algo en el cielo Y su podía eh, Digamos Hacer algo para que se viera Lo que estaban buscando, pero eh, Eso le iba a costar eh, Que lo encerraran y toda esa cuestión el punto es que ahí como la personalidad que dominaba era la de Mark. Mark no sabía mucho de todas estas cuestiones de dioses egipcios y todo eso. Y Steven sí. Steven era bastante nerd de esa cuestión. Y Mark no lo quería dejar salir a Steven. Entonces cede y sale Steven. En ese momento yo... No me paré a aplaudir porque iba a parecer un loco pero realmente estaba para pararse a aplaudir, poner pausa en esa escena y aplaudir porque lo que hace Oscar Isaac es fenomenal o sea, no hay corte alguno en esa escena, es la cámara que se va moviendo, incluso si no recuerdo mal la cámara se va moviendo de izquierda a derecha muy lentamente y ahí vemos el cambio de Mark a Steven y es la misma persona. O sea, esos Isaac haciendo una interpretación del carajo. Hoy pensaba en esto y <ríe> nosotros lo normalizamos de alguna manera esto, ¿no? Como que pensamos, bueno, es una actuación, está bien, qué sé yo, muy buena actuación. Impresionante actuación Magnífica actuación Pero es una actuación No, no debe ser tan difícil o, o, o le sale natural a él Porque es un actor Y, y no sé qué Pero O sea No sé eh, Lo he a algo que me gusta mucho Que es el básquet La NBA eh, Un jugador eh, De mi equipo favorito de la NBA Yanis Atlantocompo El chabón hace Treinta y pico de puntos Por partido 40 puntos por partido A veces como 15 rebotes, no sé, 8, 10 asistencias. No es normal eso. O sea, si no saben de básquet, o no les interesa, no saben de NBA, no les interesa, no es normal. Esos números no son normales. Pero el chabón los hace prácticamente todos los partidos. Entonces lo normalizamos, pero no es normal. Eh, a otro ejemplo, bueno, Messi ahora por ahí no está en su mejor nivel, pero. Qué sé yo. Eh, Benzema. El jugador del Real Madrid. Eh, hace poco había hecho tres goles en un partido. No es normal. Y no era la primera vez que lo hacía. O sea, venía y viene en un nivel bastante importante. Muy, muy bueno. Pero no, no es algo normal. O sea. Lo normalizamos como. Ah, Benzema hizo tres goles. ¿Se entiende? Esto, o sea, no es gente que está bien de la cabeza, pero en el buen sentido. Como que hace cosas que realmente son de otro planeta, o sea, no están al nivel de cualquier persona y a este punto pongo la actuación de Oscar Aiza para que más o menos entienda espero haber dado ejemplos accesibles que se hayan entendido, pero es esto, o sea no es fácil hacer lo que hizo Oscar Aiza que en esa escena, no es fácil no es para nada fácil y lo hizo Natural, o sea, el punto de Nosotros como espectadores Somos conscientes de que estamos viendo Ficción y que estos personajes No existen y bueno, es una actuación Pero, o sea, cuando Estás adentro de lo que sea La serie la película Estás adentro, o sea eh, Estás en ese código de que Ya te crees todo, bueno Así funciona Básicamente, pero eh, Acá es como que o sea, no caes de que es una actuación O sea, está tan, pero tan, pero tan bien hecho Es tan buena la interpretación que No no se puede creer O sea, justamente, te lo crees todo Es impresionante Es impresionante eh, Y esto va creciendo porque tenemos este momento de este episodio que les mencionaba. Pero pasa bastante esta dualidad entre Mark y Steven. Que al principio era más con los espejos y todo eso. Que estaba bastante bien. Eh, me gusta que. Porque eso quedó en los primeros episodios. Después. Es como que sacaron los espejos. De hecho, ahora que lo recuerdo. Los espejos no. no estuvieron más. O sea. Es como que al principio era todo por espejos. Por reflejos. Y después. Eh, es cierto que. Tenemos después el episodio este, el 5, este sí me, me lo acuerdo bien el número, porque fue el episodio en el que muere Mark y en esta especie de purgatorio, digamos, eh, Mark y Steven se encuentran. Y bueno, como que para la segunda mitad de la serie ya esto de los espejos no iba más porque como que ya eran uno en un punto, o intentaban serlo después terminan siendo uno. Pero es como que va de a poquito, ¿no? Empezamos con un personaje, después aparece el otro Después como que se van conociendo, uno no entiende nada El otro más o menos entiende y le tiene que explicar Y así, así, así Y, y es increíble, o sea, es increíble so, Son dos personajes co completamente distintos Pero completamente distintos desde, desde el acento hasta la actitud Hasta los gestos, vean los gestos, o sea Vean escenas sueltas, vean de nuevo la serie, no sé, pero vean los gestos y es una locura. Es una locura, o sea, realmente los dos caras es espectacular y eh, se trata muy bien, esto iba con lo de los personajes más complejos, los que por ahí tienen problemas o cuestiones a resolver y pasados que los atormentan y ese tipo de cosas. Eh, este personaje, bueno, tiene un claro desequilibrio mental. Pero está tan bien, pero tan bien personificado, incluso en un punto. Eh, incluso sabiendo que, esto mismo, ¿no? Somos espectadores, sabemos que todo esto es ficción, y bueno. Pero, ya sabiendo que es con que está ahí y que le da los poderes a Mark y que Mark no se está inventando nada o mejor dicho Steven no se está inventando nada y que esto es así sus dos personalidades, Conjo ahí y, y todo es real cuando aparece esta parte del episodio 5 en la que eh, él está como en un hospital psiquiátrico y habla con Arthur Harrow que está ahí como un psiquiatra que lo ayuda te hace dudar, o sea, llegas al punto de, che, pará, no será realmente todo producto de la imaginación de Steven o de Mark, y nada que ver, o sea, estamos flasheando cualquiera, incluso ahora todavía es como que, mm, será todo así como pasó, es, o sea, es perfecto, o sea, cómo ejecutaron esta serie es perfecto porque... Te hace dudar, te hace empatizar mucho con, con Mark, con Steven. Steven, lo querés abrazar. <ríe> Creo que desde el primer minuto lo querés abrazar, es así. Eh, y cuando queda petrificado, por favor, ese episodio. Qué increíble ese episodio. Porque es, digamos, el quiebre de, de la relación entre estas dos personalidades. Eh, pero no el quiebre de eh, como algo malo, digamos, ¿no? Eh, como que pasa de... Se venían peleando No, no venían eh, congeniando muy bien Y todos estos problemas que tenían Y acá es como que Intentan resolver eh, sus conflictos eh, No lo logran, lo logran después, más adelante Pero es como este quiebre Entre eh, abrazar, digamos, estas dos personalidades eh, Dentro de una misma persona Y... nada... Eh, me encantó. O sea, me encantó todo. Eh, y la tercera personalidad, que eso... Que, por favor. De hecho, hace rato, creo que no teníamos escena post créditos en una serie. Eh, bueno, no, en What If tuvimos. En Hawkeye no, y acá sí, de nuevo. Que yo estaba muy feliz cuando apareció Jake Logly. Eh, porque en, en la serie ya había aparecido. Un par de veces, si no me equivoco, se metió entre Mark y Steven. Que entre ellos se preguntaban, ¿vos fuiste el que hizo esto? No, yo no fui. Y, me, y obviamente los que más o menos sabíamos algo de Moonlight, estábamos esperando a que aparezca Jake. Pero no aparecía, o sea, era como que hacía las cosas, pero no lo veíamos. De hecho, en este episodio en el que están en este hospital, en esta especie de purgatorio, Está el sarcófago Con esta otra personalidad que quiere salir Y ellos no le abren Y al final cuando apareces es... O sea, es la mejor escena post créditos Que podrían haber metido Porque, o sea, si no va a haber Una segunda temporada, esto es como que Mmm... ¿Qué pasó acá? Esto, esto va a seguir, obviamente Y encima, Oscar Isaac <ríe> O sea No le alcanzó con La actuación fenomenal de toda la serie Listo te meto otra personalidad más Que no es, es increíble No es ni Mark ni Steven Es Jake O sea Son tres personajes completamente distintos Y los hace el mismo actor Eso es Nada eh, Actorazo Oscar Isaac Y por todo lo que acabo de decir Justifico mucho más mi idea de que Necesitamos seguir viendo a Mundo Segunda temporada Con los Mina y son a futuro, con los Avengers, con, no sé, los encapuchados, anónimos, no sé, eso me lo acabo de inventar. Con el grupo que sea, con quien sea, quiero más de Moon quiero más de este personaje, quiero más de Oscar Isaac en el MCU. Impecable, impecable y muy bien, de nuevo, muy bien trabajado este aspecto de, de la salud mental que está a lo largo de toda la serie y está muy bien llevado, muy bien llevado, la verdad que Nada, no, eh, impresionante. Impresionante. Con un héroe principal, o un antihéroe, digamos, en algún punto, tenemos obviamente el villano. Y el villano también me parece espectacular. Obviamente el nivel actoral no está al nivel de lo que hizo Oscar Isaac, pero estamos hablando de un actorazo como Ethan Hawke, y que es un villano... Muy bueno. No sé si va a ser de los más memorables del MCU, pero fue un villano muy bueno y para esta serie fue el villano perfecto. Para este personaje, para Mark y para Steven, fue el villano perfecto. Algo que me gustó mucho fue el hecho de verlo desde el principio. O sea, ver desde el principio a Arthur Harrow. Literalmente la serie empieza con Arthur Harrow. Es algo que me encantó Y además desde el principio, ya desde el primer episodio Se presenta como el villano No hay doble intención O sea A Steven lo engaña un poco Le dice un par de cosas Pero tampoco muy disimulado O sea, ya se ven claras sus intenciones de, de villano No disimula para nada Y están todos los episodios En ese rol Durante toda la serie y eso me pareció magnífico. Realmente impresionante. Eh, me gustó. El, repito, el villano. Está bien, está aceptable. Muy buen villano. Por ahí no de los más memorables del MCU. Pero estuvo bien para esta serie. Estuvo presente. Eh, no tenía poderes. O sea, hasta ahí. Pero no tenía grandes poderes. Eh, por ahí el sabor amargo me queda con el final que Mark tenía a Moon Knight Steven tenía a Mr. Knight Laila tenía a Scarlet Scarab y teníamos ahí a Amit y Konshu peleando en modo gigante pero Arthur no tenía un disfraz es como que lo dejaron ahí medio olvidado eh, ahí me quedó un poquito el sabor amargo pero bueno Um, estuvo bien. Estuvo, estuvo bastante bien. Su final final. Justamente en la escena post-créditos. Con Konju y Jane Lowley. Complicado. O sea. Si no hay cuerpo, no hay muerto. ¿sí? Hasta que no veamos. <risa> una prueba. Real de que murió. No murió. Ahora. Por lo que pasa Por el disparo y por, por todo eso Yo veo difícil Que haya sobrevivido Pero puede ser Incluso puede ser Una especie de Dardo tranquilizador O algo por el estilo Que no haya sido una bala, digamos Y siga ¿no? Pero bueno, si terminó ahí El camino de Arthur Harrow En el MCU, la verdad que Nada, me gustó fue un villano aceptable Fue un villano que Esto de las motivaciones En los villanos Es como que a veces Están muy poco justificadas A veces es lo típico de siempre Quiero conquistar el mundo Estuvo bien Estaba también presente este pensamiento De juzgar a las personas antes de que hagan algo malo Incluso sabiendo que lo van a hacer Es como la idea de Bueno, matemos a Hitler antes de que sea Hitler Cuando era bebé no, o sea, eh, es un poco esa idea. Eh, pero está bueno ese debate que se arma de alguna forma entre Arthur y Steven. Y está bien llevado por el villano, así que un villano aceptable. El resto de los personajes, bueno, no tenemos muchos otros personajes. Obviamente, destaca ahí como tercer personaje. ...importante dentro de la serie, Laila, que, repito, eh, me encantó la interpretación de Mai Kalamaui... ...que, de hecho, eh, le tiré muchas flores a Oscar Isaac por esto de interpretar a dos personajes distintos. Y en el final, en el episodio final, cuando Tauret, esta diosa, eh, le habla a ella y, digamos, que la utiliza a Laila como su avatar... Laila eh, hace, digamos, los dos personajes, o sea, Tauret, dentro de esta forma humana, mientras se está metiendo, digamos, de alguna manera en el cuerpo de Laila. Y Laila, justamente. E esa escena me gustó muchísimo. Y la verdad que la actuación está muy bien y es muy divertida la escena. Y después de eso, cuando aparece con su traje. Quiero ver más de Laila, así como de Mark y Steven. Quiero ver más de Laila. Quiero ver más de Layla en el ciu ojalá y esa entrada de Scarlett Scarab es de mis momentos favoritos de la serie realmente y toda esa batalla final la verdad en general muy buenas escenas de acción es cierto también que no vimos mucho a Moon Knight fue una serie más de Mark y Steven Steven y Mark no tanto de Moon Knight con la capa y todas las cosas pero los pocos momentos que estuvo Moon Knight, impecable, impecable. La persecución con el chacal, cuando lo ensarta el chacal, ahí con la luz de la luna de fondo, épico, poesía pura. Esta pelea que tiene Moon Knight con todos estos matones, cuando va a buscar información sobre el paradero de Amit, también muy buena escena eh, Y bueno, esta batalla al final. Que además. Yendo de la mano con lo que había pasado anteriormente. de esta unión entre Mark y Steven. También se dio esta unión entre Moon Knight y Mr. Knight. Y la primera vez que apareció Mr. Knight. Que fue muy bueno ese momento. Cayendo. Así eh, Aterrizaje de superhéroe. <ríe> y se cae. Como bueno, lo dice Pero hasta acá. Eh, me gustó mucho, pero claro, Mr. Knight no era muy hábil en la pelea y acá al final es como que la cancherea un poco Moon Knight y le pasa el manto a Mr. Knight y Mr. Knight pelea muy bien, o sea este cambio entre Moon Knight, Mr. Knight Mr. Knight, Moon Knight me gustó mucho y este es el detalle por el que justifico que deberíamos ver a Moon Knight definitivamente en el MCU. Verlo pelear con otros personajes. Así sería realmente épico. Realmente épico. Y, y la verdad que solo con otros personajes, como sea, sería realmente épico. El traje me gustó ahora que pensaba en Moon Knight. Pero por momentos se notaba el CGI. Había momentos en el que claramente el traje no, no era hecho por computadora. Estaba ahí, de verdad. Pero por otros momentos sí era CGI. Y esos momentos... Raro. Pero bueno, eh, no estuvo tan mal. Hubo otros momentos de CGI. No tanto en los personajes, estos... Dioses, animales, medio humanos. Que... No estaban perfectos, pero tampoco un desastre. Sí me molestaron por ahí en cuanto a efectos. Esto de el fondo, la pantalla. Que se nota mucho esa pantalla. Eh, esa pantalla verde, ese croma, se nota mucho. Eh, no al nivel de que es una producción de muy bajo presupuesto, pero se nota. Eh, no lo tendría como algo malo claramente, pero... Ya había pasado algo parecido en Hawkeye Y no recuerdo si en Loki eh, Estamos igual también hablando de series Por más presupuesto que tenga una producción de Marvel Bueno, siguen siendo series No es lo mismo que una película Así que dentro de todo tampoco molesta tanto eh, Así que ahí lo dejo básicamente Pero eh, nada, eh, si volvemos a ver a Moon Knight me gustaría que hagan algo un poquito mejor con el traje, al menos en las partes de CGI, y la acción espectacular en esta serie. Ojalá eh, la mantengan, ojalá mantengan este nivel, esto de, de este tipo de violencia, eh, que dentro de lo que se puede mostrar dentro del MCU, que si esto es lo máximo, yo estoy contento. Si se puede ir un poco más lejos, bueno, ojalá. Pero si no, con esto estoy bien. Incluso, de nuevo repito, como pasó en Multiversos Mandes, acá también pasa un poquito. Hay como momentitos de terror. Hay un par de momentos de pasillos de... Hasta ese momento Steven escapando de Konju, que son geniales y te dan un poquito de miedo. Eh, lo de los espejos también, o sea... Hay como cositas de ese estilo que me gustaron mucho Entonces, si manejan todo este tono No solamente para una segunda temporada de Moon Knight, prendo velitas O una película de, no sé, de los Midnight Sons eh, O lo que sea, proyectos de este estilo, de este tipo de personajes Yo contento porque la verdad que lo hacen bien, lo hacen bien, no es Daredevil, pero está bastante, sinceramente. Y hasta acá mi reseña de Moon Knight, una reseña bastante diferente a lo que venía haciendo con las series, lo había comentado, no recuerdo en qué episodio, pero lo había comentado, esto de que ya no voy a hacer más episodio por episodio de cada episodio semanal de las series, en específico de las series de Marvel, que son las que tienen episodios semana por semana. Y bueno, en el caso de Peacemaker, que por cómo va DC, no sé si van a tener una serie nueva en mucho tiempo. Así que eh, al menos eh, lo que era Marvel, y que este año todavía tiene un par de series más, si no me equivoco, eh, decidí por cuestiones de tiempo no hacer más episodios semanales dedicados a estas series que tenían justamente estrenos semanales así que todo lo que sea una temporada va a ir directo a un episodio y bueno, una reseña más o menos hablando de los puntos más importantes para destacar una serie que me gustó mucho que nada seguramente la vuelvo a ver porque realmente me gustó mucho es cortita dentro de todo o sea, son seis episodios, los primeros duran cerca de una hora, algunos después va bajando, esto también, el último episodio siempre dura menos, no sé por qué tendría que ser el que dure más, pero bueno no manejo esas cosas lamentablemente, ojalá en alguna de estas series el último episodio dure más que el resto eh, pero bueno detalles pero sí si es una serie que me gustó mucho eh, voy a mencionar lo de las listas, porque los iba a hacer y no me quiero olvidar, como hice con Multiverse of Madness, de hecho ya que lo mencioné tanto, pueden ir a escuchar el episodio de la película, que es el anterior a este. Dentro de lo que vendría a ser la lista de solamente las series, quedó segunda, Moon Knight. Solamente por detrás, de Loki. Y en la mezcla entre series y películas, quedó octava, Moon Knight. ¿Sí? Bastante bien. Dentro de... Los 10 mejores proyectos del MCU eh, a ese nivel me gustó sí. eh, y, y no me arrepiento de nada. No, sinceramente, me gustó muchísimo. Y repito, qué hombre Oscar Isaac, la verdad. Mi calificación para Moon Knight es de 9,5 sobre 10. Belleza de serie, magnífica. Y de nuevo, prendo velitas. Ojalá tengamos una segunda temporada o más de este personaje, una película, lo que sea. Necesito ver más de Moon Knight, porque la verdad que me encantó. Todo lo que vi de Moon Knight me encantó, y te amo Oscar Isaac. Listo, basta de, de tirarle flores a Oscar Isaac. Antes de mencionar mis redes, eh, todos los lugares en donde me pueden seguir, y despedirme, le quiero agradecer a Fabio de La Buteca Clandestina por haberme invitado a los dos episodios de su podcast en los que hablamos justamente de Moonlight así que les recomiendo que vayan a escuchar esos episodios y, y además de escucharme a mí como invitado en esos episodios les recomiendo que escuchen todo su podcast todos sus otros episodios porque la verdad que es un podcast muy bueno y nada agradecerle nuevamente a Fabio por la invitación también a mis queridos colegas y amigos de The Marvel Show y los merodeadores del multiverso, ellos hicieron episodio por episodio en sus respectivos podcasts el seguimiento de Mune. Así que si quieren ir a escucharlos, vayan a hacerlo. Independientemente de eso, obviamente recomiendo que escuchen sus podcasts. Y bueno, dicho esto, me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función. Y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal. En formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal. Arroba Ahí está la reseña escrita de Moon Knight. Por si la quieren ir a leer. En el feed. Voy a dejar igualmente el enlace en la descripción. Como siempre. Me pueden seguir en Letterboxd. Y en Medium también. Y voy a dejar también los enlaces de la butaca clandestina. De Marvel Show y Merodeadores del Multiverso. Para que vayan a sus respectivos podcasts. Dicho todo esto. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima. Después de otra función. Gracias. Te amo, cara Isaac. Te amo.